nueve veces en la que un hombre lamentará profundamente haber perdido a una buena mujer. Muchas veces los hombres, y obviamente las mujeres, no se dan cuenta de sus errores, sino hasta que ya transcurrió mucho tiempo y no pueden remediar. Cuando se encuentra en situaciones donde se da cuenta que existen cosas que tenía contigo y ya no puede tener, se arrepentirá de haberte dejado y de perder todo lo que tenía estando a tu lado. Por eso, te traigo varias ocasiones en las que los hombres suelen sentirse arrepentidos por finalizar una relación. Cabe aclarar que este video también es aplicable a mujeres. Si estás listo, lista, empecemos. Número 1. Notará que ningún amor es igual al tuyo. A pesar de que tenga diversas relaciones, notará que algo falta, y es ese vacío causado por la sensación de que el amor que está recibiendo no es el que tú le dabas, ni el cariño y la comprensión que recibía. Se dará cuenta que es algo que no se consigue en todos lados, y se arrepentirá de haberte dejado ir. Número 2 no recibiría todo lo que tú le dabas en otro sitio. Cuando se dé cuenta que no en todos lados va a encontrar ese amor desinteresado que tenía contigo, porque lo daba sin importar qué, solo para que él estuviese bien, se dará cuenta que las personas siempre tendrán otras intenciones ocultas tras su bondad y los actos que realizan. Y se dará cuenta de todo aquello que tú le dabas sin pedir nada a cambio. Número 3. Cuando note que algunas personas solo son interesadas. Puede que encuentre en su vida parejas que solo les interesen los bienes materiales que él o ella puedan aportar, más que lo que realmente pueden sentir por él, que sus prioridades serán, entre otras cosas, el dinero y el buen vivir a base de su economía, cosa que no sucedía contigo y extrañará tu amor desinteresado. Esto le recordará aquellas ocasiones en las que demostraste ser diferente al resto, donde lo que realmente te importaba era su compañía y no los lujos ni las salidas que harían siempre y cuando estuviesen juntos. Número 4. Se sentirá solo y sin nadie que la aconseje o la apoye. Puede que cuente con sus amigos y su familia, pero la verdad es Es que las personas son caracterizados por no compartir sus sentimientos o preocupaciones más personales para ellos suelen recurrir a una persona a la que tengan suma confianza en la mayoría de los casos esta persona es su pareja cuando ocurra algo en su vida o quiera desahogarse con alguien y sienta la necesidad de contar aquellas cosas que le preocupan lamentará no tener tu apoyo en momentos difíciles querrá escuchar tu sabio consejo ante los problemas que él atraviesa y se encontrará sin ti a su lado para dárselos, siendo esto causado por él mismo. Número 5. Notará que no existe nadie igual a ti. Se dará cuenta que no es fácil conseguir a alguien con tus cualidades y que difícilmente logrará tener una conexión con otra persona, así como la tenía contigo. Puede que consiga algunas citas si y conozca a más personas, pero se hallará buscando tus cualidades en esas otras pieles. Y se dará cuenta que no existe absolutamente nadie igual a ti, ya que tú eres única. Número 6. Sentirá necesidad de más. Llegará un momento de su vida en que se dará cuenta que las relaciones ocasionales no son algo que lo llenan. Pasar el tiempo con sus amigos o salir cada fin de semana a fiestas sea algo que ya lo dejará de ser su prioridad y va a querer tenerte a su lado para vivir otras experiencias, formar una familia, planificar el futuro junto a la persona que ama y que lo ama. Pero ya tú no estarás. Número 7. Notará todas tus virtudes, y no solo las notará, sino que se dará cuenta de la forma en cómo las utilizaba para el bien de la relación. Tu paciencia, tu amor, tu inteligencia, tu sabiduría y tus consejos. Extrañará aquellas cosas que tenías cotidianamente estando a tu lado, que solo pueden venir de ti. Y puede que quizás intente fallidamente buscarlas en otro lugar. Pero será en vano porque ninguna otra persona puede darle aquello que tú le dabas, dándose cuenta de eso y lo hará extrañarte aún más. Número 8. Notará que simplemente estar con sus amigos no es suficiente. Aunque pasar un rato con ellos de vez en cuando no está mal, Encontrará que le falta el amor incondicional que le dabas cuando estaban juntos. Alguien que esté con él luego de esas reuniones, luego de fiestas y eventos. Notará que ha perdido el apoyo incondicional de alguien que siempre estaba dispuesta a buscar la manera de solucionar los problemas y salir adelante. Número 9 sentirá anhelo por aquellas cosas que vivió contigo llegará un momento en que recordará todos los momentos que vivió contigo las cosas buenas y malas y más aún las cosas cotidianas que haciéndolas juntos se volvían extraordinarias querrá volver a tener eso contigo pero se dará cuenta que es tarde y que te ha perdido querrá reparar aquello que hizo mal y deseará no haber terminado su relación pero ya será tarde y por ello se sentirá mal Querrá devolver el tiempo y no haberse apresurado a tomar la decisión por la cual ahora se arrepiente. En ese momento estará completamente convencido de que ha perdido una persona importante en su vida. Puede que muchas veces cuando un hombre termina una relación, se debe a un impulso y termine arrepintiéndose de ello, pero quizás por orgullo o por vergüenza no se atreve a arreglar las cosas y pedir una segunda oportunidad. Tú eres una persona con muchas virtudes, mereces a alguien que las valore todas y que se sienta afortunado de tenerte. Si él te dejó, no te preocupes, las cosas suceden por alguna razón y si aún no entiendes el por qué, piensa que te espera algo mejor. Y prepárate para cuando ese momento llegue, no te cierras a las posibilidades de nuevas relaciones solo porque te han herido. Aprende de tus errores y sigue adelante.